Hola, ¿cómo están? Este es el video de eh, repaso de la introducción a Dante y a la Edad Media. Y siempre tenemos que recordar que en realidad nuestros cursos no son de historia, así que utilizamos la historia como información contextual, pero no es lo esencial de nuestros cursos de literatura. Así que lo que es eh, historia, lo que es filosofía y lo que es geografía entre otras ramas de conocimiento, eh, si bien son importantes para nosotros, nos concentramos más que nada en los textos. ¿Mm? Entonces, eh, es una cuestión de prioridades. No porque no sean importantes, sino que es nuestra prioridad. Quería empezar este video con una cita de este libro que se llama El amor eh, y occidente de Denis de Rougemont que es un libro muy conocido en el ámbito de la literatura y es un libro del año original del 72. No, por supuesto este no es del 72, pero eh, quería leerles una parte que me gustó mucho como para hacer una introducción a este tema, que, en la que habla del simbolismo para las personas de la Edad Media. no Entonces dice... Eh, si intentamos situarnos en la atmósfera de la Edad Media, nos damos cuenta de que la ausencia de significación simbólica de una poesía sería un hecho mucho más escandaloso de lo que puede serlo desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, el simbolismo de la dama. En la óptica del hombre medieval, todo significa otra cosa, como en los sueños, y esto sin que intervenga ningún esfuerzo de traducción conceptual. En otros términos, el medieval no necesita formularse el sentido de los símbolos que utilizan y tomar una conciencia distinta de ellos. O sea que, eh, para el pensamiento medieval, eh, los símbolos estaban por todas partes y siempre había otro significado detrás de lo literal. ¿sí? De pronto, eh, esa inocencia, eh, la, la inocencia con respecto al, al símbolo, en algún momento. Eh, se volvió dominante, posiblemente eh, alrededor del siglo XVII, siglo XVIII, pero luego con los románticos ya eso cambió y en nuestros días en nuestros días ya eh, como que hemos perdido esa, la inocencia con respecto al símbolo y volvimos a, a ver elementos simbólicos en, las, en todas las cosas, pero no, no de la misma manera que eh, la conciencia medieval. no eh, ellos realmente pensaban que había un otro significado detrás de lo que veían, de lo que leían, de lo que escuchaban. Eh, nosotros jugamos a, al doble significado, jugamos a, a jugar con el sentido de las co eh, Jugamos con el sentido de las cosas, pero en realidad eh, nuestra manera de verlo ya es más técnica y es, es, es más. Eh, de alguna manera. Eh, es, es menos inocente con respecto a eso. Bueno, pero eso es con respecto al símbolo y no me voy a detener ahí. Sino que quería hablarles primero de la Edad Media. La Edad Media como un periodo de mil años que ocupó a la cultura occidental. Y, y bueno, y quería decirles que cuando ustedes piensen en la Edad Media tienen que pensar en un periodo muy complejo. Porque ocupó muchísimos años. Eh, diez siglos es mucho tiempo y a pesar de que ha habido una imagen de la Edad Media como, como un periodo oscuro, no dominado por, por esa, esa idea de la Inquisición, del, del, de la persecución a, a los herejes, no fue eso solamente, o sea, eso también ocurrió, pero no fue eso exclusivamente, hubo más cosas. De hecho, en el siglo XII se habla de un pequeño renacimiento, como una época en la que el arte eh, explotó nuevas formas y bueno... No fue solo pestes, no fue solo persecución. Sí es cierto que la sociedad era estratificada, con muy, poco, muy poca posibilidad de cambio social, eso es cierto. Campesinos abajo, eh, eh, los artesanos, eh, la nobleza arriba, una burguesía muy pequeña y, eh, por supuesto, el poder del rey y el poder del, eh, del papa que pugnaban allí, siempre... Eh, ...teniendo arriba de todo el poder de Dios... ...que era el que estructuraba toda esa, esa pirámide social... ...y por eso era incuestionable, ¿no? Entonces la sociedad feudal es, es justamente esa, esa sociedad... ...en la que se separan en, esta, en esa sociedad estratificada... ...que duró durante eh, duró el periodo de la Edad Media... ...que son mil años, ¿no? Se toma el siglo V como inicio por la caída final del, del Imperio Romano, ¿no? El siglo V, la caída del Imperio Romano de occidente, y a partir de ahí, mil años, hasta eh, el descubrimiento de América, la, eh, la invención de la imprenta de tipos móviles y también eh, la reforma protestante. Son todos todos descubrimientos e inventos que, bueno, que llevaron a otro tipo de conciencia, y esa conciencia es lo que llamamos renacimiento. Pero eso es posterior, siglo V, siglo XV, Edad Media. Y Dante se encuentra clavadito allí, en la Edad Media. En realidad, ya hacia el final de la Edad Media, porque Dante vivió entre el siglo XIII y el siglo XIV. Y si la Edad Media va del siglo V al siglo XV, ya está en, en el final de la Edad Media. Por eso, eh, y por los rasgos de sus, de sus obras, se dice que él, en realidad, representa una síntesis del pensamiento medieval. Y sobre todo, la Divina Comedia, en donde aparece, eh, aparecen elementos provenientes de la cultura judeocristiana y también de la cultura grecolatina todos unidos en, en una especie de, de, de caldo ¿no? no no digan eso pero digo está entreverado está con, eh, eh, como es una obra como que busca la coherencia busca la síntesis entre esas entre esas este, creencias las creencias de los griegos y de los romanos y las creencias heredadas de los hebreos entonces bueno por eso es una síntesis y además, la propia comedia, la de una comedia, es una síntesis de la época medieval. ¿no? De lo que se creía en la época medieval. Por supuesto, hecha por, un, por una persona muy culta. no Dante era una persona extremadamente culta. Entonces, bueno, eh, a partir de ahora yo empiezo a leer y a comentar el material que ustedes tienen en la descripción del video, ahí abajo. Que también está en un repartido. Ese material yo lo hice en base a lo que consideré más importante para, para que ustedes pudieran estudiar. Pero por supuesto que tuve que dejar cosas sin explicar y algunas muy sintéticas. Arriba dice, eh, si quieren pueden, pueden abrirlo, pueden imprimirlo, pueden tenerlo ahora a la vista para leerlo conmigo. Dice, ¿quién fue Dante Alighieri? Bueno, Dante Alighieri fue un poeta nacido en Florencia, actualmente parte de Italia, o sea que no fue, eh, técnicamente no fue italiano, ¿no? Eh, y dice que nació en Florencia aproximadamente en 1265 y falleció en Rávena en 1321. O sea que él no, no, no falleció en el mismo lugar en el que nació y ahora vamos a ver qué pasó. Se vio implicado en los conflictos políticos de su época, lo que le valió el destierro, ser expulsado de Florencia. Escribió La Vita Nueva en 1293, de Bulgaria elocuentia en 1305, El Convivio en 1307. De Monarquia en 1310 y la comedia, la comedia, que es la Divina Comedia, ¿no? Entre 1304 y la fecha de su muerte. O sea que no hay una fecha precisa para la escritura de la Divina Comedia. Y vieron que se le llama comedia, y bueno, justamente porque no es el nombre original que le dio Dante. Eh, posteriormente, la Divina Comedia fue llamada. Eh, la comedia fue llamada Divina Comedia por Giovanni Boccaccio, o sea, por otro escritor y se considera a Dante parte del Dolce Stil Novo. Dolce Stil Novo lo tienen escrito ahí, y nosotros ahora vamos a ver, por supuesto que ya podemos, eh, por la similitud entre las lenguas, entre el castellano y el italiano, ya podemos este más o menos intuir de qué se trata esto del Dolce Stil Novo. Eh, y entonces Ajo dice ¿qué es el Dolce Stil Novo? y lo explica, ¿no? Eh, hay un proceso de evolución poética que comenzó con la poesía provenzal de los trovadores en el siglo XI y XII e inspiró a un grupo de poetas que integraron lo que se ha llamado el Dolce Stil Novo, el dulce estilo nuevo. Uno de ellos fue Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia. El nombre del grupo de poetas fue atribuido en el siglo XIX, o sea, mucho después, por el crítico italiano Francesco de Santis. Entonces, esos poetas el del Dolce Stil Novo no sabían que pertenecían a ese movimiento. de hecho ese nombre se lo pusieron después. ¿no? Se lo puso este hombre, Francesco de Santis. Esto significa que Dante nunca supo que integraba ese grupo, aunque de Santis tomó de un pasaje de la Divina Comedia la expresión Dolce Stil que es el purgatorio, en el canto 24. Vamos bueno, eso es un dato muy preciso que, bueno, pueden tenerlo, pero no hace falta que retengan. No, Hay algunas cosas que yo, evidentemente, no les voy a pedir en el curso, pero las digo para que tengan las referencias, si quieren investigar un poco. Eh, los integrantes más importantes del, del Dolce Stil son Guido Guinizelli, Guido, Guido Cavalcanti, Chino da Pistoia y Dante Alighieri. O sea, Guido Guinizelli, eh, Guido Cavalcanti, Chino da Pistoia y Dante Alighieri. ¿Qué es el culto mariano? Las obras literarias reflejan la época en la que han sido escritas. Esa es una de las razones por las que se estudia literatura para conocer otras épocas, o sea que nosotros, a través de las obras literarias, conocemos rasgos fundamentales de distintas épocas. La Divina Comedia pertenece a principios del siglo XIV, los 1300, pero forma parte de un proceso de cambios en el pensamiento medieval que debe rastrearse hasta los siglos XI y XII, o sea, lo que decíamos recién de los trovadores. En el siglo XII... Tuvo lugar una fuerte valoración de la figura de la Virgen María. El siglo XII fue muy importante porque es cuando se hace pequeño renacimiento, que se llama, ¿no? Eh, en donde se desarrolló mucho el, el arte y hubo muchos cambios. Y uno de ellos fue el culto a la Virgen María, que se llama el culto mariano. A ese fenómeno religioso se lo conoce con el nombre de culto mariano. La Virgen representaba un vínculo entre el hombre y Dios y era un símbolo del amor divino. Asociado a esto, hubo un cambio en el modo en el que se consideraba a la mujer, ya no era simplemente un ser que recordaba el pecado original debido a la figura de Eva. Al instaurarse los tiempos de paz, la mujer noble era la señora del castillo, es decir, el centro de la vida en sociedad. La sensibilidad feudal en Europa se hacía más refinada y las convenciones sociales más complejas. El personaje de Beatriz en la Divina Comedia posee rasgos que son claramente vinculables con el culto de la Virgen María. Beatrice es la dona angelicata, la señora angelical. Bueno... ¿Qué estoy queriendo decir allí? Bueno, que en realidad, a través de esa adoración a, a la figura femenina, a la amada, eh, que, eh, a la cual se la ve como algo inalcanzable, se la ve como, como un, una persona llena de virtudes, una persona sin, sin defectos, eh, prácticamente un ser irreal, ¿no? por supuesto que eso lo construye toda la imaginación del poeta, no significa que realmente fueran así estas señoras, eh, a través de ese culto a la, a la dona Angelicata a, la, a esta señora feudal, en realidad se está rindiendo culto a la Virgen María y a ese ser inmaculado, ese ser perfecto, inmaculado, porque se supone que concibió a, a Jesús eh, de Nazaret con, este, sin pecado, ¿no?, por eso se le dice Inmaculada Concepción, porque no tiene mácula, no tiene pecado. ¿no? Entonces, bueno, se rinde culto justamente a las mujeres a través de la Virgen María o a la inversa, a la Virgen María a través de la adoración a la mujer. ¿A la mujer qué? A la mujer angelical, a la señora angelical, a la dona angelicata. Bueno, entonces eh, ahí aparece un desagregado que dice que es la poesía provenzal. ¿Qué es el amor cortés? ¿Qué es la poesía siciliana? Eh, esos son todos, eh, la poesía provenzal y la poesía siciliana, fueron eh, los, partes del proceso, escalas en el proceso, partes del proceso que llevaron al Dolce Stil Novo. Me voy a detener, sin embargo, en el amor cortés, porque creo que es muy interesante que ustedes lo sepan. Eh, los trovadores desarrollaron un concepto particular de amor, el llamado amor cortés. Era una forma de llevar la relación del vasallaje de la sociedad feudal al terreno de lo amoroso así la dama era la señora del poeta y él su vasallo y sirviente la dama era idealizada lo que les decía recién se elogiaban sus virtudes, sus características más bellas el marido de la dama no tomaba en serio los elogios de los trovadores considerándolos parte de las ceremonias del gusto de la época o sea que en realidad tenía que ver también con lo que yo les expliqué en la clase que es que esas relaciones no hay que pensarlas las relaciones matrimoniales, esas eh, entre los señores feudales, no hay que pensarlas como lazos eh, en general, ¿no? Como lazos eh, matrimoniales afectivos, como los que pueden ser los actuales, o eh, lazos reales de un matrimonio en los que hay un afecto, hay un proceso de enamoramiento. Bueno, en realidad muchos de esos matrimonios eran más bien eh, enlaces políticos. Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar que muchas veces el amor era una experiencia que se vivía por fuera del matrimonio. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, tenemos que pensar que estos trovadores le cantaban a esas mujeres y, y los maridos lo veían como un juego. ¿no? En realidad, ni siquiera no consideraban que el juego ese de los trovadores fuera algo real ni necesariamente este que llevara algún tipo de contacto o ni siquiera les importaba ese asunto, ¿no? a la mayoría. Bueno, eh, para eso tenemos al, al rey Marcos en, en el román de Tristana y e Isolda, que yo les hablé de eso. Él parece que se preocupa poco por el tema de, del adulterio. En algunos momentos reacciona como. como ...como dolido, pero más que nada por la traición que significa que su, que, que su vasallo, Tristán, su caballero, eh, su sobrino además... Este, ...tenga relaciones con, con su esposa, ¿no? Y porque podía tener algún tipo de connotación social... Eh, ...de hecho eh, había toda una corte que, lo, que veía lo que estaba pasando y lo denunciaba a voces y era el comentario de todos y bueno esa sanción social sí podía molestarle al señor feudal pero no porque fuera porque fuera una cuestión de amor real no este bien entonces eh, vamos a Dante dice allí eh, cuáles fueron los problemas políticos que afectaron la vida de Dante y bueno entonces ahí les explico que había una división entre los güelfos eh, los huel... ...primero los huelfos y los gibelinos... ...que eran dos facciones políticas... ...y luego, en Florencia... ...y luego, la facción de los huelfos... ...también tenía una división... ...que era la de los huelfos blancos... ...y la de los huelfos negros. Entonces, dice que... ...los huelfos blancos y los huelfos negros... antes pertenecía a los blancos... ...que eran partidarios de la autoridad del emperador... ...Enrique VII... ...en vez de la del Papa Bonifacio VIII... ...entonces, eso traía problemas al punto, dice que eh, los guelfos, eh, fue condenado por los guelfos negros al destierro Dante, bajo la amenaza de que si volvía a Florencia sería quemado vivo. O sea que eh, Dante fue expulsado de su tierra y ya no volvió más. De hecho, eh, Dante desarrolló cier cierto rechazo que, que es sabido por, por, por Florencia, ¿no? Eh, y, y bueno, y esto se debe justamente... A los problemas políticos que había. Bueno, y después eh, la presencia de Beatrice, Beatriz Portinari. Bueno, con Beatriz en La Vita Nueva, Dante explica que la vio dos veces, la vio literalmente dos veces, pero eso alcanzó para que generara por ella ese, ese afecto que nosotros podríamos considerar un poco idolatría, no eh, por, por su amada Beatriz, que pasó a significar algo así como, como todo el sentido de su vida. ¿no? Entonces, en La Vita Nueva, narró los encuentros con Beatriz, que son encuentros, no se vayan a pensar que fueron encuentros buscados ni nada por el estilo, sino encuentros fortuitos. ¿no? Y además, ella se casó con otro hombre, y murió casada con otro hombre, y nunca se enteró de todo esto que ocurrió... Con, con ella, eso es muy, muy interesante, ¿no? Cómo la muerte se puede llevar a una persona que nunca supo que su nombre, Beatriz Portinari, iba a ser conocido por los siglos de los siglos, eh, por un hombre que le escribió una obra que se hizo famosa, y ella, es que un hombre que no era su marido, y bueno, Dante no era un trovador, en realidad él era un poeta, no no nos vamos a confundir. Pero lo curioso es que ella murió sin saber que iba a ser adorada, ¿no? Que iba a ser adorada, eh, que estaba siendo adorada por un poeta, pero además que iba a ser eh, recordada para siempre. O sea que se había ganado por un par de hola, ¿cómo andás? podríamos decir, ¿no? Por un par de saludos se ganó la eternidad. Porque lo saludó dos veces. Bueno, eso es una cosa que cuando uno lo piensa da para volverse loco. Así que más vale no, no, no pensarlo. Bueno, más abajo les explico lo de la relación entre Dante y Virgilio. Porque, claro, algunos, algunos estudiantes piensan que realmente se conocieron Dante y Virgilio. Pero en realidad Dante nunca conoció realmente a Virgilio. Sino que leyó su obra y Virgilio nunca no tuvo idea de quién era Dante. Porque él vivió muchos siglos antes que Dante. En realidad... Este, Virgilio vivió en el siglo en el siglo primero antes de la era cristiana, así que no, no, no si Dante vivió 1400, en el 1300, entre 1200 y pico a 1300, entre ellos dos hay como 13 siglos de distancia, entonces 13 siglos son 1300 años, ¿no? la influencia de Virgilio sobre Dante es a través de su obra. Y bueno, y, y Dante lo que manifiesta es su admiración. Su admiración por, por Virgilio, que, que para él representa el conocimiento, la sabiduría, pero además representa la razón. Representa la luz. Representa todo lo que él admira. Pero Virgilio tiene un problema fundamental que es que no era cristiano. no Entonces, bueno, eso, eso es un problema. No era cristiano porque vivió en el tiempo de los dioses falsos, como dice él, ¿no? Haciéndole decir algo a Virgilio que es completamente fuera de su tiempo, ¿no? Él reconoce que él adoraba a dioses falsos, porque este, está todo contado desde la óptica, el pensamiento de Virgilio, de Virgilio personaje, es el pensamiento de una persona que recuerda haber vivido en el pecado y en el tiempo de los dioses falsos, porque ahora, en el momento en el que se está escribiendo esa obra, se estuvo escribiendo esa obra, dominaba el pensamiento católico entonces bueno, tiene que decir que vivía en el tiempo de los dioses falsos pero bueno, es muy interesante eso ¿no? entonces hay una pequeña semblanza allí en la página en, la, en, esa, en esa carilla yo tengo la página 15 del repartido pero ustedes tienen el repartido ese de información sobre Dante que dejo ahí en la descripción está al final de la primera carilla entonces eh, habla de este poeta latino Nacido en, en una ciudad cercana a Mantua. No exactamente en Mantua. En el año 70, antes de la era cristiana. Y murió en el año 19 de la era cristiana. Y Dante nació en Florencia, posiblemente en 1265. Entonces ahí habla cuenta todo esto que les acabo de decir. Y bueno, sus obras más conocidas son la Eneida. Justo acá ten no tengo la Eneida. La Eneida anda por allá, pero... Tengo las geórgicas. Están aquí. Y tengo... ...las bucólicas. Estás junto con la Eneida. La Eneida es la más conocida. Y estas otras, las geórgicas y las bucólicas, son las otras dos conocidas de Virgilio. Las más conocidas de Virgilio. De hecho, este, de hecho ni siquiera le saqué el precio todavía. Bueno, después se lo saco. Y por allí anda la Eneida. de la Neida tengo dos ejemplares este que está muy lindo esto es en Alianza lindo, buen prólogo y este que es más viejo, que también está muy bueno como ven nos, eh, estas no son obras pequeñas sino que son más bien eh, obras extensas ven el tamaño de la letra bueno, no se ve mucho la cuestión es que por esas tres obras, sobre todo por la Eneida, Dante sabe de Virgilio y Dante está totalmente, totalmente cautivo del pensamiento de Virgilio y de la admiración por él. No, Por eso es que Virgilio va a ser uno de los tres guías que va a tener Dante a través de los mundos del más allá. Porque la Divina Comedia es justamente un viaje y es una alegoría. Y uno tiene que leerla con ese doble sentido que yo les dije al principio del video. O sea, las cosas que uno ve, que uno lee en ese poema, es un poema extenso, narrativo, la Divina Comedia, no son precisamente, eh, o sea, no deben ser creídas como una realidad. Los animales no son animales, sino que son representaciones. La selva no, son, no es una selva real, sino que es una representación. E inclusive... Los personajes que se le aparecen adelante no son los personajes... ¿no? no hay que verlos como los personajes históricos, sino como representaciones de ideas. Por ejemplo, Virgilio. Entonces, o la propia Beatriz, ¿no? La representación de ese amor... De ese amor este, hacia una mujer inalcanzable, perfecta, que nunca, que, a la que uno no puede llegar, justamente. no Entonces, eh, hay algo allí en la... En la segunda carilla, ya estamos en la segunda carilla, que dice que es la carta al, a can grande. La carta can grande de la escala de Verona es la que reproduciremos, eh, de la que reproduciremos un fragmento, ha sido considerada falsa durante mucho tiempo. Apócrifa, ¿no? Falsa. Actualmente, algunos críticos la consideran verdadera y otros no. En ella, Dante Alighieri supuestamente explicó algunos elementos fundamentales para entender la divina comedia. Dice la carta. Hay que advertir que el sentido de esta obra no es único, sino plural. Es decir, tiene muchos sentidos, lo que les decía recién, ¿no? El primer significado es el texto en sí. El segundo deriva de los significados por el texto. El primero se llama sentido literal y el segundo sentido alegórico, moral o anagógico. ¿Qué pasa? Más abajo explica, en el párrafo siguiente explica cuál es la diferencia entre el sentido alegórico, el sentido... este. Moral, el sentido anagógico, pero nosotros nos vamos a concentrar solamente en dos, que es el sentido literal y el sentido alegórico, que era lo que les explicaba recién, eh, con respecto a las cosas que se le van apareciendo a Dante y a los personajes que se le van apareciendo. Bueno, entonces, eh, hay una explicación allí y bueno... Habla también de la parte del título que dice, el título del libro dice así, empieza la comedia de Dante Alighieri, Florentino de nacimiento, no de costumbres. Ese es el título entero, digamos. Florentino de nacimiento, no de costumbres, ahí ven cómo hay evidentemente un, una crítica hacia Florencia, ¿no? Hacia cómo eh, se comportan los florentinos, porque obviamente esta es una obra escrita en el exilio, ¿no? Entonces dice, bueno, el argumento de la Divina Comedia. Eh, Dante personaje, vieron que ahí dice Dante barra personaje, bueno, eh, justamente porque tenemos que diferenciarlo del autor, ¿no? Se encuentra perdido en una selva oscura, que es el pecado. Sus deseos y pasiones le impiden el camino a la salvación. Es entonces que lo ayuda a Virgilio personaje, que es la razón. ha pedido de Beatriz personaje, que es la fe religiosa. Eh... El primero, el primero guía a Dante personaje por el infierno y el purgatorio Beatriz personaje y San Bernardo personaje por el paraíso el viaje según los cálculos realizados se situaría durante la semana santa de 1300, bueno, ese dato de cuándo se realiza el viaje es, para mí es una tontería eh, y, ¿y saben por qué? porque me, me, parece como un, me parece un exceso, me parece ya como... Un juego medio perverso de estar buscando esa clase de cosas. ¿Cómo que el viaje se lleva adelante en la Semana Santa de 1300? ¿no? Podés especular por los datos que aparecen, posiblemente, pero ¿cuál es la relevancia de un dato como ese? Que además no es un viaje real. Si me dijeras, bueno, es un viaje, es un viaje alegórico. Si vos estás buscando cuándo realizó el viaje Dante, estás cerrándole al bizcochazo, porque... <ríe> Porque él no realizó ningún viaje. Él estaba que se sentía perdido, se sentía mal, quería salvarse. Por eso dice que hace esos viajes por, por el paraíso, por el por el infierno, por el purgatorio y ve el paraíso. Pero no es un viaje real. Él no fue a ninguna parte. Él estaba en su casa y estaba abrumado y pensaba e iba escribiendo. Pero no es un viaje real. Entonces eso de cuándo se realizó el viaje es una cosa que, bueno... Yo se los doy como dato porque, porque ustedes cuando buscan información, que pueden buscarla, aparece toda esta clase de cosas. Entonces me dicen, profe, pero fue, ta, fue en la Semana Santa de 1300. Yo le digo, bueno, sí. Pero como dato, no sé, no aporta nada y no tiene nada que ver con la obra en realidad. Bueno, el título original es La Comedia. Y yo les hablé del, del tema de, de la diferencia entre comedia y tragedia. Y, y les tiene que quedar claro el hecho de que eh, la distinción entre comedia y tragedia es muy antigua, es, es, pertenece a otra época, pertenece a la antigüedad, y es tomada de Aristóteles. ¿no? Y Dante sentía admiración por Aristóteles, y bueno, entonces le llaman la comedia justamente por aquello que yo les, les comentaba en la clase, pero lo repasamos, no hay problema. Acerca de la peripecia del héroe, ¿no? El héroe cuando, cuando cae en desgracia, un héroe, una persona encumbrada, una, un, un noble, un rey, una persona de una clase alta, con, con, este, con el respeto de las personas, respeto social. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Eh, cuando cae en desgracia es la tragedia. Entonces puede morir o no, pero cae en desgracia. Bueno, y a la inversa sería la estructura básica de un argumento de la comedia. Eso, dentro del género dramático, la comedia, la, la divina comedia, en realidad no pertenece al género dramático. Entonces hay, que, hay, que, hay que diferenciar esas cosas. La comedia pertenece al género eh, narrativo y concretamente al género lírico narrativo. Porque en realidad estamos hablando de un poema narrativo. Ahora, ¿es poesía? Sí. ¿Es poesía narrativa? Sí a eh, esa poesía por lo general se, lo, se la conoce con el nombre de poesía épica sí, también pero eh, no tenemos que, que mezclarla con el género dramático que el género dramático es aquellas obras que están hechas son los guiones que están hechos con la finalidad supuesta de ser representados y tienen otra, otra se ve de otra manera, es un género aparte eh, la, la comedia es un poema un poema que tiene... Eh, 33, este, 33 cantos por cantiga, y son tres cantigas, o sea que son 33 por 3, da 99, eh, más un canto introductorio. Entonces, eso está escrito además, eh, cada, cada canto está escrito en tercetos entonces, y con su rima. Entonces es un poema. Lo que pasa es que nosotros en la versión que manejamos no tenemos la rima. En general no usamos versiones que, son, que se ciñen más al sentido que a la forma. Entonces, cuando ocurre eso, para no sacrificar el sentido, se escribe en prosa, directamente. ¿no? Porque sabemos que si queremos pasar de un idioma al otro y conservar la rima, probablemente hagamos pedazos el sentido del poema. Entonces, para eso sacrificamos a los versos, sacrificamos los versos y la rima, y conservamos el sentido. Por eso está escrito en prosa. Por eso nosotros decimos, pero esto, esto es un poema, y agarramos la Divina Comedia... Decimos, ¿pero esto es un poema? Bueno, en la traducción no vemos ningún poema. Pero cada vez que hablamos de eso, de la Divina Comedia, tenemos que decir el poema. Lo mismo que nos pasaba con la Ilíada. ¿Se acuerdan de eso? Yo le decía, bueno, es un poema. ¿no? Se divide en cantos. Y originalmente era, estaba escrito en verso. Y bueno, pero nosotros como en nuestra traducción al castellano trabajamos con prosa. ¿sí? O sea, escrito todo en párrafos. Bien, entonces... Ahí yo en el repartido les hablaba de las, de las tres grandes partes, dice cómo está organizada formalmente la Divina Comedia, tres grandes partes a las que se les llama cantigas, ¿no? cada, cada división son cantigas y esas cantigas están separados, separadas en 33 cantos, adentro de ellos tienen 33 cantos. Cada cantiga posee un título diferente relacionado con el mundo que Dante personaje recorrerá en ella. Pero cabe aclarar que no coinciden exactamente con el recorrido del protagonista. Por ejemplo, Dante personaje recién entra en el infierno en el canto tercero de la cantiga con ese título. Al purgatorio recién entra en el canto noveno de esa cantiga. En total son 100 cantos. Infierno, 30... Dice, infierno... Eh, eh, en el... Perdón, son... Son 100 cantos, infierno, 34, purgatorio y paraíso, 33 cada uno. Y los cantos se organizan en tercetos, tercinas o terza rima. Rima que consiste en la similitud de los sonidos entre el final del primer verso y el del tercero. Es decir, estrofas de tres versos. Con lo que resalta la importancia del número 3 en la religión católica, por ejemplo, en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La edad de Jesús al ser crucificado, 33, entre otros. Originalmente la Divina Comedia era un poema. Bueno, entonces eso, eso está explicado. Y ven la importancia del número 3 en la Divina Comedia que aparece ahí resaltada. no Por eso es que aparecen siempre 3 o múltiplos de 3 en eh, estructurando a la Divina Comedia. Bueno, entonces los elementos temáticos eh, más importantes de la obra. Bueno. Dante, autor, dice que revela el estado de las almas después de la muerte, según la teología, el conjunto de creencias católicas. Sin embargo, aparecen también personajes provenientes de la tradición grecolatina. Por eso se considera la obra una síntesis del pensamiento de su época. Eso ya se los expliqué. Dice más adelante, ¿qué características posee el infierno de Dante? De los tres reinos de Ultratumba, el infierno es el que posee mayor variedad de situaciones y de personajes. Tanto el infierno como el purgatorio están en la tierra. El primero es un cono invertido que llega hasta el centro del planeta, donde se encuentra Lucifer. Está dividido en nueve círculos, un múltiplo de tres, como muchos empleados en la obra. Cuanto más abajo, menos espacio, mayor culpa y peor castigo. Dante sigue la filosofía aristotélica para organizar el infierno. Separa los pecados en tres categorías. La incontinencia, los que no se controlan, la bestialidad y la malicia. Dentro de los incontinentes coloca a los lujuriosos, glotones, avaros y pródigos, aquellos que malgastan. Y a los iracundos, los que se dieron a la bestialidad, son los herejes y violentos, los maliciosos, los traidores y fraudulentos. Cuanto más abajo, más elaborado, cuanto más pensado el pecado, mayor es la culpa segundante y mayor castigo merece el alma prisionera, o sea, está más abajo, cuanto más elaborado el pecado. El purgatorio es una montaña y se ubica en una isla del lado opuesto del mundo al infierno, en las antípodas del infierno. Allí las almas esperan el momento de purificarse, o sea, purgarse, ¿no? purificarse, liberarse de impurezas. De ahí la palabra purgatorio. Y subir al paraíso, o sea que todavía tienen esperanza. Los del infierno no tienen esperanza, ¿no? Como dice la puerta del infierno, deja aquí toda esperanza. Deben ser recordados por los vivos, los que están en el purgatorio, quienes los, les ayudan rezando por ellas, por, por sus almas, ¿no? El purgatorio está dividido en siete terrazas en las que los espíritus se purifican de los siete pecados capitales y ahí aparece la soberbia, la envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria y en la cúspide hay una planicie que es el paraíso terrestre bueno, ustedes no tienen que memorizar todo esto sepan que hay tres reinos y más o menos cómo es por qué se organizan, ¿no? por, por el carácter de los pecados bien, y finalmente, bueno, hablo ahí un poquito del paraíso eh, atraviesa nueve cielos dice eh, Dante hasta llegar al lugar donde se encuentra Dios y domina la luz y el poeta se excusa al no poder describir lo que ve ¿no? porque evidentemente describir a Dios es algo que excede a las posibilidades de, de Dante tanto Dante poeta como Dante personaje se ven como superados por la belleza de Dios según sus creencias, ¿no? siempre según sus creencias entonces abajo del todo y para finalizar este video que ya lleva 35 minutos ¿Qué es la ley del contrapaso? Bueno, la ley del contrapaso es el conjunto de normas que determina los castigos en el infierno de Dante. Puede darse por analogía, por similitud, con el pecado, en el caso de los lujuriosos, que son arrastrados por un viento como en la vida eran arrastrados por sus pasiones, o por oposición, en el caso de los indiferentes, que persiguen una bandera eternamente cuando en vida no persiguieron ninguna causa. O sea que la ley del contrapaso en realidad es una especie de regla, que obedecen los castigos que coloca Dante. A veces el contrapaso es algo que muestra por oposición lo que hicieron los pecadores y a veces coincide con lo que hicieron los pecadores. ¿no? Entonces allí habla de eh, los lujuriosos que son arrastrados por un viento de la misma manera que fueron arrastrados en vida por la lujuria, por el deseo desmedido, ¿no? el deseo sexual desmedido. Pero en el caso de los indiferentes, esa es a la inversa. Como en la vida no persiguieron ninguna causa, ninguna bandera, están condenados a perseguir una bandera vacía durante la eternidad. Esa es la ley del contrapaso. Bueno, esto velozmente es la información sobre eh, la Edad Media y la Divina Comedia. Hay más para decir y con, con, con algo más voy a terminar. Esta idea del viaje... Para, para, la para la mentalidad medieval era muy importante porque entendían a la vida como un viaje, un viaje para, para ganar la salvación del alma. Entonces, ustedes tienen que tener en mente que este Dante peregrino, este Dante personaje, recorre eh, desde, sus, desde las penumbras de su alma, recorre por eh, eh, lo peor de sí, lo peor de sus pasiones. Eh, se encuentra perdido en una selva oscura porque él va a recorrer va a hacer ese recorrido para intentar salvar su alma y efectivamente va a haber va a haber determinadas cosas que lo van a ayudar y qué, qué son esas cosas bueno la tradición pero sobre todo la lectura de virgilio y la sola presencia y el consejo de beatriz portinari esa beatriz personaje que él mismo ha inventado que capaz que no tenía nada que ver con la beatriz real bueno Gracias por mirar este video. Lamento que haya quedado tan extenso, pero creo que no había mucha manera de hacerlo más breve. Y bueno, sigan mirando los videos, porque ya les dije, no sustituyen a las clases. No piensen que viendo los videos ya está. Pero sí que son de ayuda. ¿sí? Nos vemos.